hola, espero y te encuentres bien. He hablado de temas en particular, dando ejemplos el de Super Mario o el clon de nosotros. Pero en este caso hablaré de un youtuber que creo que se les hará conocido, en el caso de hoy hablaremos de Gonzog. Pero antes ¿quién es Gonzog? Gonzalo Obregón alias Gonzot es un YouTube con 4.5 millones de suscriptores. Que actualmente se dedica a hacer videos de comedia y videos tipo MR Best que tiene personajes como Batman Azul o Kathy la ex novia tóxica. Y con videos como México versus el resto del mundo etcétera. Pero en este día nos centraremos en estos cuatro videos. Dividiré estos capítulos en cuatro empezamos por... El primero los objetos. Este video fue publicado el 4 de diciembre de 2017. Se armó una polémica sobre un tema que ocurrió ese año y que confirmó Gonzov. En él. Gonzoc le preguntó a una aplicación que dijo que Sam su exnovia, tenía un poder sobrenatural que le permite ver fantasmas. Luego las personas comentaban que los libros, copas se caían en sus videos. Gonzo fue a ver y esto se encontró Wow, ¿fui la única o la copa se movió? 3.40, qué miedo 3.40, vamos a ver ¿Fuera alguien o algo que no quería que... Luego vio una lámpara moverse A la madre ¿What? La sostenía estaba como desecho La sostenía estaba como deshecho. Después un peluche se cayó Hasta que cada quien se subió wow. a su a dormir Y lo que nunca no. hemos... Cumplido. Ay, ese sí lo vi ¿Qué? Yo no entiendo, ¿cómo no note eso? Estiéndonos platicando ¡Guau! Hasta... Wow. ¡Qué miedo! Y la caja del millón El millón de sí. este... Sí se empezó a sentir ya la vibra muy... Luego la puerta Amor, amor, amor, amor, ¿Qué pasó? Amor, pues qué no Luego en el video, tipos de amigos en el cine. Se movió una pokebola del de estante. Satanás mueve la pokebola. ¿A ver? Esto es Satanás y su misión es simple. ¿What? Es Satanás, y su misión es. Una botella de jugo de calabaza de Harry Potter. ¡Ah! No. Ah, ¡Ah! Ya, ahí sí me. Es cierto, cuando estaba grabando ese video... Se cae. Yo no edité este video y yo no planeaba poner esa parte. Pero bueno, supongo que Eddie la, la decidió poner. O sea... Hay... Y lo más perturbador, un libro de su estantería. Ay, no sé, esta semana, sí y después de que Gonzalo subiera ese video pasarían cosas más extrañas. Pero ahora nos enfocaremos en el segundo video llamado Logré grabar al fantasma, o oh demonio. Subido el 9 de diciembre de 2017. Capítulo 2 Las grabaciones. Bonsock comentó que estaba editando un video, pero el closet empezó a vibrar, agarró su celular y luego se paró e inclusive lo llegó a grabar. ¿Eh? Pero bueno, como pueden ver, pues no grabé nada Porque cuando empecé a grabar, casi que así se detuvo Todo, y fue como... Ok Me pasó varias veces así También cuando estaba abajo desayunando Algunas cosas del se movían Como temblaban de nuevo así como que si estuviera temblando el, el. Luego el libro que se movió desapareció No apareció O sea, sí es un hueco en donde había un libro El cual no, no sé cuál era bueno, Aquí estaba y ya no sé dónde está Así que decidí Con miedo Gonzo que empezó a grabar su casa para asegurarse Hasta encerró a Morgan en el patio para que no fuera el que moviera los libros Pero al ente no le importó Madre mía Ahorita, ahorita, ahorita Se abrió la puerta, no jodas No jodas, no jodas, no jodas No, j no j no, no. Les dejaré las grabaciones con uno que otro corte. Que se cayó del librero De hecho, vamos por ahí. Aquí está Cuentos de horror y misterio Este tipo de cosas son las que <ríe> Me hacen dudar Que este sea de terror El de Edgar Allan Poe Y que sea justo ese Cuando 30 hay 30 libros en el librero Es como muy raro, Muy, muy extraño Pero bueno, pues pasó No estaba tan asustado Fue como de Ah, ok y seguí desayunando No estoy grabando No quiero que se me escape tampoco Entonces, pues bueno Esto pasó Luego se cerró la puerta Pero se logró escuchar algo y fue al baño y encontró esto. ¿Es si se dieron cuenta de que en el video cuando se cierra la puerta? Casi al mismo tiempo se escucha otro sonido como de algo cayéndose. <risa> Varias horas después me, me lo vi como que capté bien, logré darme cuenta de que pues lo que se había caído era un libro de nuevo y el sonido provenía del baño. Entonces pues fue al baño y en el lavabo estaba. Este libro, que es el mismo libro que desapareció. Pero hay algo en particular en estos libros. Son principalmente libros de terror. Gonzo ya no quiso hacer más de esto para que sus suscriptores ya no se preocuparan. Pero siguió grabando. Luego el video, me grabé mientras dormía y sale esto asterisco miedo extremo asterisco. Publicado el 16 de diciembre de 2017 Gonzoc no grabó por tres días, pero el día 13 de diciembre de 2017 solo porque su familia no estaba se le fue la luz y no tenía internet. Amigos, se fue la luz de mi casa. Es jueves creo 13 de diciembre y se fue la luz de mi casa, cosa que casi nunca pasa. Eh. O sea, pues bueno, yo estaba normal, me puse a leer un libro. Aquí está es este, okay. que estaba leyendo. Estoy solo en casa, ahorita si quieren vamos a hacer un tour por toda la casa. Aquí ven que estoy solo? Empecé a escuchar sonidos de abajo. No tengo internet. El internet no funciona. Ahorita les enseño, van a ver, no tengo internet. No les miento, son 7.35, jueves 14 de diciembre. Sin servicio. No tengo servicio. Estoy escuchando los de abajo. No tengo ninguna forma de comunicarme con nadie. Yo, yo solo quiero... Morgan se quedó viendo a una pared como si viera a alguien. abajo? Morgan, ¿qué ves? Decidieron bajar y se escuchó otro ruido Hay luz Aquí vas Y no pasa nada, no se prende nada Vamos a bajar ah, ¿escuchalo? ¿escuchalo? ¿escuchalo? escuchalo, escuchalo, escuchalo Mira Luz, hace un montón de frío Tengo que tener estas pantuflas Aquí está Morgan Creo que quiere salir a hacer pipiero, pues no la vamos a dejar Morgan, tranquilo aquí está la puerta para la cocina ahí está un baño vamos a la cocina porque el sonido viene por acá pues es mamón, qué mal rollo qué mal rollo eh oh, mi... ¿Sabes qué? O sea, de verdad, ya me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy Ahora me sí voy. ya estoy muy... Ca Luego Gonzoc se fue a la casa de su papá. Al día siguiente fue a revisar grabando. Está el, pues el set. La verdad es que todo está bastante normal. Aquí está el árbol de Navidad, todo bien. Este libro está caído. Y de nuevo, el jugo de Harry Potter está caído. Aquí está este libro. Conéctate contigo mismo, con los demás, con el universo... Bueno, pues este, este va acá Revisé bien bien el closet y no hay nada más Digo el closet de librero y no hay nada más Solo que por este lado pues hay una esfera rota Que no sé si se acuerdan que pues escuchamos a una esfera caerse ayer No mames Y bueno pues aquí está, supongo que estaba por acá Y se cayó y aquí está rota Y lo más raro que no escuché casi nada al respecto Es que esta silla del comedor está aquí tirada Y tiene una pata rota Aquí está la pata Aquí se ve como está rota El primero la silla está hasta acá Cuando debería de estar allá Gonzog sintió curiosidad sobre las noches que grabo mientras dormía las vio y Mejor veanla ustedes Gonzoc pensó poner en privado esos videos por el tema de las polémicas, durmió paso a algo peor. Ha, <laughs> y no he vuelto a entrar, desde entonces me dormí aquí abajo en el sillón no volveré a entrar al cuarto, ya voy a quitar mi computadora de ahí ya no voy a editar ahí, ya no voy a grabar ya ahí ya no voy a dormir ahí, se acabó el susto nadie me lo quita, ¿sabes? el trauma, no, yo no diría si es un trauma pero el, el miedo definitivamente nadie me lo va a quitar después de ello Gonzok no volvió a hablar del tema pero en un video confirmo eso Luego sacó un video en su departamento y luego ocurrían cosas, pero no asustaba. Les dejaré clips de ese video. <risa> ¿Qué es eso? No mames, ¿Qué, ¿Qué es esto, güey? No, en serio, ya... 15 abril 2015, güey. Es como una lista de... De, es de nuevos. leche, pepino... La... Chorizo Qué pedo, güey O sea, se supone que el departamento es nuevo No, ya, estoy... en serio, ya, en estoy... serio O sea, se supone que el departamento es nuevo Que nadie más lo había habitado Porque además eh, el edificio tiene como dos años de antigüedad No mames, no, no, güey no, no, no, no, no, no, no No, no, ¿Qué te pasa, güey? Güey, güey, qué pedo, güey No, güey, no, no, no, yo wey, No, güey, ya, esto, esto es, todo eso. O sea, lo pusiste tú, güey, yo qué sé, es una broma, güey, no. es una broma? No, güey, no, no, no, no. Dice... sé. No, va a decir eso. Bueno, es pa' Güey, yo no, lo... yo no lo hice, güey. ¿Real? Dice, están en todos lados. No, no, no, no. No, no. qué dice? Pues? La verdad no se volvió a hablar de ese tema. Pero ahora les toca a ustedes... ¿Creen que si sí haya algo detrás de esto? Díganlo en los comentarios sin más me despido y recuerden mirar debajo de sus camas, buenas noches.